pilato ma Jesús Anesi, nesí ni ganas ni ma ni ni ma Jesús a na hebreo ni ma ni Uyran siida, ane <tose> ane ra ne, ni, dan, nengue, ni, coma jesus. Ni, gato, pilato, letra, ne, ra, rugusti, ni, coma jesus. Ni, tas, letrada Jesús jesus, nazareno, rey, ni, kasorian, judio. Ni, uta, gain, judeo, gaya, nuban, nun tra, ma, jesus. Adi, ni, tron, du, ah, jima, esna, jerusalén, gaj, nado, ni, kor, guzti, ne, ni, nehna Cachón ne si cachón na judío, na griego, na latín. es ne re es judío, cachón es judío, cachón es pilato. Si es judío, cachón judío, ni judío, pilato ma ni ganas ganeso, así es eno ma ang, ni ganéneso, ganas su así ta, ni ganas ta go ni ganas ganeso, se Jesús, ta, ni ma ang yo ni gatánesida, go no te go ne, si gusta ne, gato número y que no se haya que no se haya hecho nada, que se que no se haya hecho nada, que no no ¿ni no ¿ni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 Nergonga kizi ka mema geso nenuwana nine enzi akizi etrana nenuwa no rianya raci negata wandae disino kwa maya kanakone nine gozi gonune kana chehuba ganena uyuuta nigutas nesi gorumili kachu ra gotong nirugutte nesi kachita Ganeganacheta kana cheha ne katrone si tuama ke Ninguna chihuahua, ninguna chihuahua, nigata chihuahua, ninguna chihuahua, ninguna chihuahua, ninguna chihuahua, ni gona, ni Ningachini, ah, Pilato, un si a ver, no a si a si no lanza se ha hecho a la ni se ha hecho la gente, se ha hecho a la gente, ni ha hecho a la gente, se ha hecho ni la gente, se ha tan la gente, se ha hecho a la cúgis ma, ni huerta, tajo yojo, ya ni haciendo cuadra maña, ni querías ni ta jua, gaga si, lanza